Aló. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con la señora de Don Gonzalo? Sí. Buenas noches, mi nombre es mira Busto, soy voluntaria de Fundación Niño Ya. Yeah. No sé si Don Gonzalo habrá conversado con usted, señora. Don Gonzalo, ya está fallecido. Aló. Hello. Hello. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Milda Bustos y soy voluntaria de Fundación Nini Patria. ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas. Don Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, estoy. Sí. Resfriada. Don bueno, Gonzalo, ¿se nota? Cuénteme. Don Gonzalo, ¿usted conoce Fundación Niñipatria? Así es. Don Gonzalo, nosotros nos lo queremos invitar a formar parte de esta red de socios. Le cuento cómo canalizamos la ayuda. Esto puede ser a través de tarjetas para vela, yeah. presto, almacenes París, jumbo, tarjeta bancaria, cuenta corriente o cuenta telefónica Don Gonzalo. La ayuda que usted nos brinda es a partir del próximo mes. ¿Podemos yeah. contar con su ayuda? Déjeme conversar con mi señora y... ¿A no lo puedo llamar, Don Gonzalo? Déjeme la tarjeta, como después la de las seis. ¿Después de las seis? Sí. Muy amable, Don Gonzalo. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Aló. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con la señora de Don Gonzalo? Sí. Buenas noches, mi nombre es mira Busto, soy voluntaria de Fundación Niño y... Patria. Ya. No sé si Don Gonzalo habrá conversado con usted, señora. Don Gonzalo ya está fallecido. ¿Cómo está fallecido? Sí. Mi esposo falleció. ¿Cuándo? ¿sí? 14 meses ya. ¿Cómo yo hablé con él? A lo mejor será sí. su hijo. No, pero que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento. ¿Verdad? De verdad. ¿Y con quién hablé? Estoy llamando al 857. ¿Usted? Sí. ¿Ya? Sí. ¿Y usted no estuvo en todo el día, señora? En todo el día. ¿Y no había nadie? No. no. Pero si yo hablé con él hoy día. <risa> Ojalá que a mí me conteste el teléfono muy mi viejito algún día. Señora, ¿me está hablando en serio? ¿Cuál es su nombre? Estoy hablando, María Isabel Rodríguez Roja. Señora María Isabel, yo hablé con don Gonzalo. Ya. Imagino que... Me está hablando en serio, ¿verdad? Y él me dice que la que tomaba la decisiones en la casa era usted. Exactamente. Que usted decidía si era socia de nuestra red. Oh, no le puedo creer. Yo no le voy a estar mintiendo. Se está sorprendida con usted. Yo tomo las de, siempre tomé yo las decisiones. Él siempre me decía usted decida. Pero mi esposa falleció ¿Usted no ¿Tiene ningún hijo, señora? Tengo cuatro hijos. ¿Pero, pero no había ningún hijo en su casa no, ninguno, ninguno. Estuve yo estuve afuera todo el día, anduve haciendo diligencia pagando cuentas. ¿No había nadie en la casa? No, nadie solito. No le puedo creer. Señora. No, pero no le estoy mintiendo. Y yo tengo cuatro hijos, pero todos mis hijos están independientes, todos viven aparte, me vienen a ver y todo, pero cuando yo estoy aquí, pero hoy día no estuve, en todo el día. Mire. ¿Mm? Bueno, le cuento señora que mi nombre es Milda Busto y Yo ¿Ya? soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. Ya. Sí, ¿Para qué le voy a estar mintiendo? ¿me entiendes? Me dejo aparente. Yo no lo puedo creer, no lo puedo creer, señora. ¿Qué, qué, Aquí qué, no hubo nadie en la casa en todo el día. En todo el día. No lo puedo creer. Hace 14 meses que mi esposo está fallecido. ¿De qué falleció? Un accidente terrible. Fuimos de vacaciones y tuvimos un accidente, falleció mi esposa y mi novia ¿Qué edad tenía él, más o menos? 66 años. Ya. No sé, estoy, estoy realmente, no me lo dijiste ¿En, en todo caso, por el momento, no, porque no. estoy recién viuda, no, no, estoy es recién puto, organizándome, ya. estoy recién pagando las cuentas y... Así que por el momento, no, no, no, no. Sí, de, no. toda, de toda maneras no se preocupe, si es que en realidad <risa> estoy súper sorprendida, que usted no lo crea. Y la no podría eh, volver a llamar, señora, para, adelante, una sí, para, para conversar con usted, a lo mejor si estuvo alguien en su casa hoy día. Yeah. Pero es que yo estoy completamente segura, mis hijos todos trabajan, no, ninguno vive conmigo. Soy yo la única que tengo la llave aquí en mi casa y hoy día llego a por soltar los perros y a darles comida y quedaron las cosas tal cual como yo las dije. Señores, ¿nunca le había pasado esto? ¿No? ¿O sea, que le llamara y que le había dicho que había hablado con alguien? Mire, me han, me han dicho que lo han visto y que... Eh, pero, pero no aquí en la casa. Mira imagínate, cómo yo iba a saber que usted tomaba las decisiones y yo usted no la conozco. No, sí, pues, sí, pues mi esposo me decía, usted sabrá, usted sabrá lo que hace. ¿Y la señora María Isabel? Yo soy la Ma señora María Isabel. ¿Él le habló de mí? No, no. Ah. No, usted me dijo su nombre. No, ah, usted me dijo que tomaba usted las decisiones. Y, y realmente, ya. señora María Isabel, estoy muy sorprendida, de verdad. A lo mejor es que se quedó cuidando la casa. Ya sé. Porque ¿Sí? yo lo siento, lo, lo siento, lo veo. ¿Y usted vive solita? Sí, vivo sola. Hace poquito que se me fue uno de mis hijos que le salió a su casa. Y yo estoy ah, ya. solita, solita aquí. Y cuando yo, mi esposo falleció, estábamos los dos ya solos, ya, ya habíamos criado. sabes que hijos? no me acuerdo, no me acuerdo mucho a qué hora llamé, si, si Ya. ya fue como a la, habrá sido como antes de la una o a la una. Ya, ni siquiera, así, ni siquiera un maestro porque yo estoy haciendo unos arreglos y el maestro ya. quedó de venir y no vino. Por eso yo salí don Gonz él me dijo que se llamaba Gonzalo y que era su esposo Gonzalo Vargas no señor sé cómo iba a saber, cómo yo iba a saber que se llama Gonzalo me entiendes? por eso les digo estoy totalmente sorprendida con lo que usted me acaba de decir mañana lo voy a ir a ver y lo voy a mandar a hacer un anillo sí yo de verdad era sí bien sabida o sea, usted me dejó me va a disculpar me va a disculpar me voy a poner a ¿La puede llamar en estos días para ver cómo está? Bueno. Sí, mi nombre es Nilda Bustos, señora. Ya. Hasta que esté bien. Hasta luego, señora, gracias. que Dios la bendiga. Ya. Muchas Hasta gracias. Luego. Mi viejito me está cuidando. Yo sé que él me está cuidando y que está, sí, me está protegiendo. Mira, sí. Porque éramos un matrimonio muy unido. Teníamos 45 sí. años de matrimonio. Claro. Después, y una muerte así tan terrible como la de mi esposo falleció mi esposo claro. y falleció mi nuera mi nuera de 37 años con dos niños que yo los estoy cuidando mi hijo viudo de 37 años uy oh, pero yo cómo puedo haber atendido a este hijo imagínese pero es el lindo, porque él es me está cuidando, ¿eh? porque yo no siento miedo, claro. no siento nada aquí, pues yo sé quién está, yo le siento su rezado Estaba a su casa. Sí, sí, sí, y él dijo, y, y siempre, usted decide, muy, usted sí, sabe. Muy caballero. Sí, sí. Muy caballero. Mira, yo la voy a llamar en los días para ver cómo está, ¿ya? Yo la ya. voy a llamar de mi casa. Bueno, ¿cómo está usted? Bueno, muy Me que Mi nombre es Nilda Bustos. ¿Milda? Señorita Nilda Bustos, para mí es un agrado estar haciendo esta entrevista. Creo que esto va a ser totalmente exclusivo. Muy pocas personas han podido llegar tan lejos en este caso, que si realmente es verídico, puede ser el caso paranormal más grande de Chile y quizás uno de los más recordados alrededor del mundo. Recientemente se ha viralizado nuevamente el video este del año 2008 En donde la tiene usted como protagonista Es por eso que quiero llegar un poco más lejos Y preguntarle directamente e ir al grano ¿Qué pasó aquella mañana del año 2008? Si usted me lo puede contar cronológicamente Y yendo al grano, ¿realmente usted conversó con una persona fallecida? Hola Enzo Habla Nilda Bustos, La ejecutiva que en esa oportunidad en el 2008 eh, re Realizó esa grabación eh, Te cuento Primero eh, te respondo porque eh, me has insistido bastante Y lo hago con alto respeto Te cuento cuando yo llamé a esa casa, efectivamente me contestó don Gonzalo Vargas, eh, efectivamente está fallecido. Y cuando yo hablé con la señora, yo después la llamé de mi casa y ella me contaba que muchas personas le habían dicho que su esposo lo habían visto y que ella habló con el cura y el cura le dijo que como... Había sido una muerte muy repentina, su alma todavía eh, no se daba cuenta que había fallecido. Eh, si te cuento como experiencia, para mí fue algo muy... Entre la pena que sentía la señora, algo muy lindo. Eh, si, fue, si fue así, te fijáis, porque... Eh, la señora sí dijo que efectivamente el caballero estaba fallecido Y espero que bueno que la señora hoy en día esté bien, esté tranquila Yo no sé si está, está viva la señora, no, no sé No me he podido comunicar con ella nunca más Y como experiencia te digo que, que fue algo que si tú me preguntas a mí Yo sí creo real Otra de las cosas que llamó la atención es que la conversación es bastante fluida, pero no hay una respiración de parte del caballero. A usted se le escucha claramente cuando respira, es algo súper natural y a él no. En cada frase que terminaba o entre medio de la frase no había una respiración, era una voz bastante limpia. ¿Me podría decir qué opina al respecto de esto? Claro, te fijas que eso fue como el detalle, si tú escuchas el audio no se escucha como la respiración del caballero Y ese llamado fue en la mañana, fue temprano Y después, como él me dijo que él tomaba la, la señora tomaba las decisiones, yo llamé a la señora Y ahí la señora llorando me dice que su viejito tomaba la, las decisiones No, lloró mucho la señora, yo igual después la llamé eh, de la casa porque eh, me sentía angustiada y ahí ella me contaba que mucha gente le dijo que lo había visto, lo, lo veía en la casa y ella contaba que en esa tarde no hubo nadie en su casa porque ella vivía solita y tenía que ir un maestro pero el maestro no había ido bueno y aparte el maestro tampoco podía entrar no tenía las llaves y ella sí creía que era su viejito, pero la verdad eh, tampoco puedo decir si la llamada es real o es, o es falsa. Lo que yo sentí en ese momento fue algo eh, extraño. Como te digo, eh, tú cuando hablas con otra persona se escucha la respiración del otro, del otro lado. Aquella conversación sigue siendo un enigma, incluso para sus protagonistas. Con el tiempo este audio se hizo popular e incluso habría sido desmentido por el hijo de María Isabel, diciendo que él había estado ese día detrás de aquel teléfono. Pero también surgieron rumores de que aquella aclaración fue más que nada para cortar el acoso que estaba viviendo la familia en aquel entonces. Siempre he dicho que en esto de lo paranormal prevalecerá la intriga y la incertidumbre por sobre pruebas irrefutables, y es cierto, o por el contrario, jamás existiría la investigación paranormal.